Pero eso parece de novela, señores Eso parece algo como si fuera algo, un sueño Eso no parece de verdad Ese es un sargento de la policía Oigan esto, señores ¿En qué país es que estamos viviendo? Ese es un sargento de la policía Que lo han querido matar Porque el dueño de esa urbanización Nestalí Mena Salió corriendo Dejando muchísima gente enganchada con solares que había vendido y después resultó que no estaba... Bueno, el caso es que ahí se fue. Y gente ha perdido dinero ahí, eh, 20 millones, 15 millones, 10 millones, 30 millones, 30 y pico de millones, y lógicamente hay mucha gente que está indignado. Y ese sargento de la policía, está contratado por la Junta de Vecinos de esa urbanización y entonces una hermana de Nestalí, el dueño de la urbanización que salió corriendo por la deuda que tiene con acreedores, no puede dar frente y entonces ese señor, sargento de la policía, acompaña a esa mujer pero hace dos días o tres que mataron a una muchacha que la, la encargada de mantenimiento ...puesta por la Junta de Vecinos... ...de la urbanización de 3. ...entonces... ...oiga lo que dice ese agento... ...que el general lo recibe y... ...lo desarman ...y que uno... ...oye pero una cosa increíble... ...pero ustedes... ...reflexionen... ...que ni en México se ve una cosa así... ...ni en México... ...o sea... ...a ese hombre lo quieren matar... ...una serie de sicarios... ...parece... ...de lo que... ...Netalí le debe... Que recibí unas informaciones verdaderamente tenebrosas de que Netalí de contrató un abogado, un abogado hijo de, de, de un personaje funeto, que hasta un juez me dijo, no, no, ese tipo es diabólico, ese abogado. Y utilizando con gente que le deben, oigan esto, señores. Pobre del que... Aquí hay que saber a quién se le compra. A quién se le compra un inmueble. En este país y en este pueblo en sentido general. Porque resulta, me contaba uno que conoce al dedillo todo eso. Que Quenetalile le hipotecó una finca que tiene, tenía en Génimo. Oigan esto. Por 6 millones de pesos. A una persona que no conozco. Estoy hablando de lo que me estaba contando. Uno que conoce al dedillo eso. 6 millones de pesos. El tipo no quería la finca. El tipo hipótesco para ganarse un dinero. Ahí se metali. El hombre está sin finca y sin dinero. Y ese abogado. Oigan esto señores. Prestenle atención a esto. Para que uno de ustedes. No caiga en un gancho está usando Netalí ese abogado según esa persona me confesó Netalí lo que tiene que llamar y de mentir eso donde quiera que esté porque un juez amigo mío me confirmó que es así o oh, le corresponde. el hombre no quería la finca de los 6 millones, es lo que quería su cuarto y, y ganarse los intereses. Men, ¿Sabe qué truco está explicando en esta Y así ha conseguido muchísimo dinero. Así huyendo como está. O oh, que entonces ahora le dicen a esa gente, mira, te deben 6 millones, la finca vale 12, la valoraron de 12, pero resulta que la mitad de la mujer, que tiene 15 años casada con él, y los cuartos de la mujer no se pueden meter. Según me dijo esa persona, oigan bien esto señores, el hombre tuvo que dar 3 millones más y así hay una cantidad de gente que oh, no, pero mira, hay que estar vivo para ver cosas en este país. Este es el país de la maravilla. O sea, después que estafan a ese tipo, le salen con esto, que la mujer es la dueña. Mira, por eso es que aquí no se acaba de matar gente. Yo, yo, yo soy opuesto a la muerte, pero eso son cosas indignantes, que tú coño te engañen y después que te engañen te vengan con este truco, que la mujer, ha... sabiendo uno que es un truco de ellos, unos barditos abogados, que yo no sé cómo la gente supo estas cosas, es indignante eso, es indignante, hay gente que se prestan señores, contar tal de conseguir dinero a toda perrería, vida y por haber la pejería, vida y por haberse, pero prestan gente aquí en este país una cosa increíble buena tarde buena, buena, buena. sí, buena buena dígame no es así lo de la finca ¿lo de qué? lo de la finca no es así ¿cómo es? No, él le entregó, él le entregó, él no es así, no, no, no le oyó nada. Ah, pues tuvo que devolver y que tres millones. No, no, mentira. ¿Eso es mentira? No, yo soy dueño de la finca. ¿Tú, ¿Quién me habla? Te habla Pedro Arias. ¿Eh? Te habla sí. Pedro Arias. ¿Pedro Arias? Sí. Pedro Arias, ¿qué tú eres de eso? Nada, yo soy dueño de la finca. ¿Ah, tú eres dueño de la finca? Sí. Pues mira, déjame decirte, Pedro Arias. Un agente muy cercano de Netalí y que conoce al dedillo todo me, me afirmó eso. Pero si tú dices que no entregaste nada, no, excelente. No, no, no, no. no ¿El no, abogado no. no te cayó en ningún momento a ti? No, no, no señor. No, señor. ¿Tú eres el dueño de esa finca entonces? Yo soy el dueño de la finca, sí. Bueno, excelente. Pero lo cierto no, es caso que ese amigo me asegura que eso fue así. Y no, que ese abogado, y tía. lo dijo un juez hoy dile que No, no, ellos, ellos se han, di que se han hecho eso, yo no lo puedo decir porque yo no lo hago. No ¿Tú no tuviste ningún inconveniente, Pedro? No, señor, él me entregó mi cinta y no, no, tuve inconveniente. Bueno, pues, eh, eh, felicidades y, y realmente, ah, pues, no, la verdad tiene que, que ser dicha. tú sabes, me hemos visto un ahí en, la, en el parque caminando, pero yo no, pero nunca yo te he dicho eso, vamos a ver, pero nunca yo te he dicho eso. No, cuando tú me veas, salúdame para saber quién okay. tú eres, ¿oíste? No, pero tú sabes, yo, soy yo no la poré, para que se después y por pues, pues, teléfono tú no sabes Ah, pues cuando te vea te conozco ah. Pero es importante <risa> la aclaración Pero lo siento, es sí, sí, caso la aclaración es Está bien, Gra gracias Pedro No, okay. si ¿Sí es así, okay, bueno. mucho mejor, adiós Pero eh, la verdad es que hay una realidad Mira, mire ese sargento lo que está diciendo que lo tienen amenazado de muerte y se supone que esa muchacha que mataron, que ha habido muchas conjeturas y muchas versiones, y con esta vaina que está sucediendo y ese sargento, cualquiera piensa lo peor. Buena tarde. ¿Cómo? No, el No se escucha nada, yo no estoy entendiendo nada. El sargento del ejército. Ah, usted es un sargento del ejército. Sí, dígame su versión sobre esto ¿Qué usted cree de esto? Bueno, hay muchas cosas Muchas cosas No se oye bien ¿Eh? No, ahí hay, ahí hay muchas cosas raras Señores Ahí hay muchas cosas raras Porque a mí me dijeron un caso de ahí, señores, que eso es... Da grima. Bueno, pero lo cierto del caso es... Porque a mí el caso que más me ha interesado de esto es esa denuncia de ese sargento. De que se siente desprotegido por la policía a la cual él pertenece. Él dice, no, pero pues a mí me desarmaron y yo estoy... Oye, tengo que darle la gracia al amigo y hermano Alex Díaz que tomé ese video... Ale fue que lo grabó para su programa y ese es el crédito que él fue que hizo esa grabación y esas preguntas a ese sargento y ese sargento se ha visto o extraoficialmente. Alguien me dijo como que habían apresado, pero yo no lo he visto ni está confirmado. Eh, eh, dije que supuestamente era de Jago el matador de la muchacha, pero eso no está confirmado. Esos son especulaciones, pero alguien me dijo, mira, eh, eh, agarraron el muchacho, un sicario de Jabo eh, pero eso no está confirmado. Pero eso le dice a ustedes, si eso es un sargento de la policía, señores, piensen esto. Que se siente inseguro, que lo han amenazado para matarlo, y le hicieron, dice, una emboscada. Oye, ¿y qué será un simple ciudadano? Que no se... Oye, ¿y qué país que estamos viviendo? Pues una cosa para estremecer este país Ese video Si llega y la, el jefe de la policía No toma carta en el asunto Oye, esto se nos jodimos peor que México Peor que México Eso es una acción que cuando yo la vi me dio grima Después estamos peor que México Que un policía no se siente seguro Lo amenaza y la institución no lo protege y él dice que hay un así, mencionando nombre. No, pues yo no, yo, yo no me visto una vaina así, señores. Buena